Sí, ¿Cómo se llaman? Hugo, con Hugo. jugo. Tenemos probado acá en el despigo. Así que vamos a tirar por la variada. Ya hay bastante gente. Ha sido un día espectacular me parece hoy. Solcito, pleno. Así que vamos a probar para todo. Pecher rey, para. tenemos lombriz, harinado. Esperemos que salga algo Listo gente, ya tiramos. Tiene que dos con mojarrita, tenemos eh, con lombriz tiramos los muchachos, de del chiqui, con harinado también, así que nos quedamos la verdad, bastante. ah Muaco fue Hola, buenas. López. ¿Sí? Hola, buenas. Hola, está la Ahí está la biblia. Hola, buenas, papá. Al chicos. Hola, razón, te tiró casi la Hola, chicos. la cañita. Hola, chicos. Sí, menos mal que flojo bueno, 4 5 4 Eh, ¿estás? 4 5 voy a sacar nada, Es sé que le dije que no iba a sacar nada, sí. mira la no, no iba a sacar nada, mira <risa> ¡Vamos! <laughs> ¡Vamos! la carpa del día espectacular al pejerrey nada ahí dice que sacaron un, un pejerrey pero por ahora nada tranqui Espera, Mendekarma. ¿Ya está, Luis? Bueno amigos y amigas, así llega el final de, del video. Quiero terminarlo de esta forma porque no pude terminarlo ahí en el lugar. Y, y bueno, agradecerles a todos ustedes por el apoyo, por el aguante. Y no se olviden de suscribirse, de compartirlo, de darle like, eso la verdad que nos apoya y nos motiva a seguir adelante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Chao chau chau. chau.